desaparición del paisaje es una experiencia que se llevó a efecto durante cuatro años en un trayecto que va de Santiago a la, a la quinta región. Y en el fondo era una experiencia que contrastaba la velocidad, eh, la tecnología y el espacio. Entonces la idea era que el equipo eh, que se usaba eh, se sometiera a esta dificultad que significa estar observando por un vidrio a una alta velocidad eh, y la cámara no podía ni enfocar ni podía eh, registrar eh, correctamente eh, lo que de, de alguna manera miraba. En el fondo eh, no dar a, a ver a las personas como qué cosa mirar, como identificar algo, un árbol, eh, una banca, un vehículo. Entonces hacer desaparecer todo vestigio, cosa que la persona eh, de alguna manera sea invitada a eh, interpretar ¿no? interpretar y en otro sentido también contemplar una zona donde las personas pueden eh, entrar en contacto con la obra pero a su vez entrar en contacto consigo mismo eh, una suerte de mantras ¿no? eh, visuales eh, que en el fondo son líneas horizontales que se conectan básicamente con lo más abstracto eh, del proceso de registro que, son, que es el dibujo por ejemplo un poco eso.